Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Hola, qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que es una iniciativa de ultracinema. Y eh, pues bueno, en esta ocasión continuamos con, con nuestro, nuestro viaje por eh, las distintas iniciativas que han comenzado a proyectar parte de lo que es la gira ultracinema y pues en la antesala ya a muy poquito tiempo de que comience nuestra decimoprimera edición y pues es el programa ya número 82, lo cual a mí me tiene sorprendido de cuántos eh, capítulos ya hemos tenido y pues como de costumbre eh, me acompaña mi colega y amigo y son sacador Michael Ramos Araizaga desde esa zona extraña y de avistamientos ovnis que es postlano hola Micha ¿cómo estás? hola, hola Antonio, sí, justo hoy deben estar muy muy activos porque la señal está del super meganabo pero bueno, acá andamos en jugándole al podcast y eh, espero que me estén escuchando bien y pues nada, aquí andamos maestro Bunto. Sí, de hecho te, te escuchamos bien y, y, y, y, y pues ahora nuestro, nuestro invitado también está cerca o bueno, relativamente cerca de una zona de avistamientos que es el estado de Chihuahua y tenemos el placer de contar el día de hoy con Roberto Robles. Hola Roberto, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, Michelle, buenas noches. Este Nada, pues aquí desde Chihuahua, eh, eh, gracias por, por la invitación. Y pues nada, aquí estamos. Me, me, me parece muy sí. bien, entonces suponemos que este programa, por, por ser zonas de, de avistamientos, este programa va a ser fuera de este mundo, como suele como ser suele, eh, este podcast. <risa> Y, y pues bueno, no sé, Mincha, si quieras empezar con la con, con la charla. Creo que el que calla otorga y, y ya no lo oímos. Este. Pues sí, bueno. Ah. Gracias, gracias Roberto, por se fue. Hola, creo que se fue de nuevo. No, está. está... Está súper mal acá esta cosa, entonces no sé si me escuchan. Sí, ya te escuchamos sí, ahora. Sí, sí. Ya no, ya ahora ya no. Hola. Hola, hola. <coughs> Bueno, pues creo que, creo que va a estar muy complicada la, la participación de Micha, pero platícanos un poco, Roberto, eh, que, cómo, está, cómo está la escena del, del cine pues, más locochón y alternativo allá en, en Chihuahua, que, que, que ya hemos platicado varias veces en este, en este podcast, cómo pues, pues el, norte, el norte ha estado eh, pues muy castigado ¿no? en, en temas de cultura, en temas de... De, de, de, de distintas manifestaciones y bueno el cine no es la excepción platícanos un poco qué, qué haces y a qué te dedicas y cuáles eh, cuáles han sido como un poco los antecedentes de tu iniciativa sí claro este sí como dices eh, pues el, el norte en general eh, digo históricamente no ha sido un lugar como medio olvidado por pues por las instituciones, por un lado, este, por otro lado, ha habido otros intereses por parte de la gente que, que, que aquí se mueve, digamos, ¿no? Eh, yo ahorita estoy cursando una carrera, eh, una licenciatura en arqueología, y justo hablamos de que a nivel arqueológico, por ejemplo, este, también es, es, está completamente olvidado todo el... O sea, la arqueología... De, de la parte del, del norte, el noroeste, donde estoy yo, etcétera es, es completamente... Todavía hay muchos lugares por explorar. Casi todo está concentrado en el centro y en el centro sur del país, ¿no? A nivel de, de, de, de estas investigaciones. Por el lado del cine, pues, o de las artes, de, de, eh, también hay un, hay un vacío muy notorio por acá. Este, justo... Sí, bueno, incluso podría decir que hay, hay, hay algunos cineastas de por acá, unos famosos, relativamente famosos, otros menos conocidos. Entre los famosos y consagrados, pues está Gonzalo, Gonzalo Ortega, ¿no? De, este director eh, que, que muere en los ochentas, un accidente automovilístico de Camargo, de Ciudad Camargo, de donde es mi hijo, por cierto, y este... Eh, pero bueno, también hay eh, Roberto Gabaldón de Parrales, creo que también es de es, estos lugares. Pero bueno, y, y más, más allá de, de estos personajes pues relativamente famosos o muy famosos, este, pues hay, hay muy poca gente realmente que, que, que esté interesada en el cine. O hay mucha gente interesada en el cine, pero hay, mucha, hay, hay, hay pocas como oportunidades para la gente del norte para... para como para instalarse en esa industria, digamos, en el, en el, en el centro, ¿no? Porque regularmente la gente quiere, quiere irse para, para Ciudad de México y así. Este, la parte experimental del cine o la parte alternativa, así locochona, como dices, pues, este, básicamente es inexistente. Eh, ha habido intentos, ¿no?, por ahí de, de hacer algunos trabajos audiovisuales, pero... Este, están como muy aislados, eh, muchos están muy, como muy eh, académicos, ¿no? no académicos, sino institucionales, ¿no? Todavía, este, siempre aparecen los logos de eh, las instituciones, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Creo que es un área que todavía está eh, un poco explorada y, y, pues, apenas ahí va como, como, como intentos, ¿no? Todavía de, de Hace algunas cosas, casi nadie en las pláticas que he tenido con amigos que les interesa el audiovisual, pues eh, están como todavía encerrados en cosas en, en, en, en, en, pues, muy locales, ¿no? En, en el sentido de que no, no hay muchas referencias, pues, independientemente de que pues, el acceso al Internet nos permite, ¿no? Como, como a mí en este caso, ¿no? Conocer otras otras voces, otras miradas, ¿no? Eh, por ejemplo, a través de, de, este, de este podcast. Uh -huh. eh, pero en sí está como medio desierto no tanto geográficamente este como como a nivel cultural aunque hay ahí hay, hay por ahí algunos brotes de, de, de cosas que se empiezan a hacer pero todavía no se puede hablar de, de escena no digamos creo uh -huh. este y bueno yo la iniciativa de, de cineclub que, que yo tengo digamos este, entre otras actividades es surge a poquito antes de la pandemia este, trabajando con una asociación civil, este, empezamos a hacer proyecciones en asentamientos indígenas, eh, aquí urbanos, este, eh, específicamente Raramuris y, es, y, y ahí empezó, ¿no? Luego de la pandemia hizo que tuviéramos una pausa un poco prolongada, como de un año y medio, más o menos, hasta que decidimos volver a sacar el proyector y, y y buscar espacios ya no fue en asociación civil, dado que este, nos quedamos sin ese trabajo. Y eh, lo empezamos a hacer en cafés, en cafés así del centro de la ciudad, eh, con pues, prácticamente por, surge con, por la necesidad de, de, de, de compartir las películas que, que a mí me gustan. ¿no? Y, y no había esos espacios, a pesar de que acá hay una, una extensión de la Cineteca Nacional, mm. este, pues está prácticamente abandonada, ¿no? De repente ponen ahí alguna cosa, pero pues nada, o sea, siempre es como el cine convencional, no las narrativas tradicionales, digamos, y, y se descuidan otros, otros tipos de, de expresiones, ¿no? Más artísticas, más creativas, entonces, pues, yo y unos amigos decidimos como, como ir armando una serie de programaciones donde pues, eh, compartiremos las cosas que, que estábamos viendo y que, que, que, que queríamos que otras personas vieran. ¿no? Mm. Este, no, no nace, o sea, nace evidentemente sin fines de lucro, ¿no? Es muy difícil que esto se convierta en un negocio. Pero este pues ha sido gratificante por un lado y de repente también como muy difícil, ¿no? Pero, pero ha sido bien interesante la respuesta de, de, de, la, de la poquita gente que, que va, ¿no? Siempre diferentes y a veces menos, a veces más. O, oye, ¿y cómo, y, y, ¿y cómo ha sido esa respuesta? Eh, Platícanos un poco como, como cuáles han sido a lo mejor algunas de las, de las respuestas. Eh, obviamente, pues es, es muy vasto, pero ¿cuáles han sido como algunas de las respuestas que más te hayan llamado la atención? Y además es bien interesante que, que hablas ahora de, lo, de los Rangamuri, y que de pronto pues todas estas comunidades también eh, están súper, están súper olvidadas y, y, y de pronto es bien interesante como poder llevar eh, propuestas muy distintas a todas estas comunidades. ¿Cómo han sido estas, estas respuestas? Pues han variado, ¿no? Este, inicialmente, bueno... El, el cineclub comenzó con proyecciones de, primero, el primer ciclo que hicimos fue un ciclo eh, ya, ya después de la pandemia, digamos, cuando retomamos el proyecto de, de Nómada, que, que en inicio se llamaba Pachera porque era el espacio en el que nos presentábamos, ¿no? Que es un, era un café que ya desapareció hace unos meses, este, pero ahí comenzó el, el, el proyecto a, a, a llevar estas películas. Hicimos un primer ciclo de Chantal Ackerman. Este, mm que este, el, el primer día fue un montón de gente, ¿no? Porque hicimos ahí algo de, de escándalo, digamos, en redes y así, entre compas. Entonces fue bastante, bastante gente, este, bastantes morras, este, y, y de repente, eh, pues muy, muy padre, ¿no? Porque al final de la película se, se armó ahí la conversación, este, las opiniones, ¿no? la, llamaba la atención la manera de filmar, por ejemplo. Sí. Fueron muchas chicas de asociaciones civiles, chicas artistas eh, por acá, performance, este, cosas así, ¿no? que, que, que, que andan acá como en, en, en, en movimientos sociales, o en, en, en, en algunos activismos. Entonces, pues, de alguna manera, las películas de Chantal Ackerman, ya, ya las, ya, algunas ya las conocían, otras era como su primer acercamiento, pero llegaban porque Querían, este, conocer aquello de lo que alguien ya les había hablado, ¿no? Etcétera. Pero luego la siguiente función, fueron cuatro películas durante un mes de Chantal Akram, la siguiente función, bajó un poquito la gente, y se fue así como, como bajando, ¿no? O sea, lo que estamos notando es que se fue desapareciendo, no sé qué pasó ahí, este, no, no tuvo el éxito que, que, que esperábamos, ¿no? Y... <tose> Eh, de, de pronto eh, decidimos hacer un ciclo para, para probar, ¿no? Estábamos como todo probando qué funcionaba. A mí, no, a mí, por ejemplo, no soy un, no, no soy un cinéfilo así. Eh, tanto me gustan ciertas películas, ¿no? De ciertos directores y, mm -hmm. y cosas así. Pero en general no es, no es como que soy fan del cine como tal, así, mm -hmm. genérico. Entonces probamos con, con algunas cosas como de cine de terror, que se está acercando octubre por ahí, en noviembre. Y llegó un montón de gente otra vez, ¿no? Como que era un género así que a todo el mundo le gustaba y e incluso empezaron a decir, que deberíamos de hacer? Como, o sea, que todos los ciclos fueran de terror, ¿no? Siempre de terror y así. Este, entonces, durante ese, durante ese como mes y medio que estuvimos haciendo estas proyecciones, empezó a ir bastante gente. Luego pasó eso y, y realizamos otro que ya, que digamos, que era de, no recuerdo, creo que era Pedro Costa o de, a es que no estaba y no recuerdo, y como mm. otra vez bajó así la gente, ¿no? Sí. No, no fue casi nadie, entonces, este, pues esa es una de las reacciones que más me llamó la atención, ¿no? Que ante, mm -hmm. ante los géneros digo, menos convencionales, aunque no, no llegando todavía a lo experimental, ¿no? Pero, este, la, la gente empezaba como a ausentarse de las proyecciones y cuando poníamos una película más, más como de culto, ¿no? Estas películas tipo así lucarda o, o este sí. cine, pues sí se llenaba, ¿no? Entonces sí. pues empezamos a seguir como balanceando eso y, y más o menos. Pero este, yo siempre me quedé con la sensación de que quería hacer del Cineclub algo un poquito más, pues, pues, menos convencional, ¿no? O sea, proyectar este, o sea, las cosas que yo estaba viendo y que a mí me estaban gustando, ¿no? Que, que me llamaba la atención, que me ponían a pensar, ¿no? Por ejemplo, algún ciclo de, de, de bodar que acaba de morir, ¿no? Uh -huh. Este, y, y, y bueno, ha sido un, un estilo y afloja con eso, ¿no? Nos hemos apoyado mucho con los cafés que ya tienen su clientela, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya del, el, el público de, de cierta forma está como asegurado y llegamos, proyectamos, aunque ya saben que va a haber algo. Este, uh -huh. eh, y al final se hace una breve conversación y todo. Pero, pues, no, no es fácil, no es infácil. O, o, oye, ¿y, y, y cómo eh, eh, están, están eh, trabajando en la capital del estado o han hecho funciones también en otras, en otras localidades? Porque además, Chihuahua es enorme, ¿no? Es prácticamente sí. inabarcable. ¿Cómo han trabajado esa parte? Este, casi toda, todo lo que hemos trabajado ha sido aquí en la ciudad, en la capital. Este, ha habido dos intentos, tres intentos por sacar el cinecluba a algún municipio. Este, está pendiente, yo creo a finales de este año eh, iremos a Batopilas, que está justo, es como una barranca. Está casi en frontera con Sinaloa, de hecho es parte de lo que le llaman el Triángulo Dorado. Este, pero tenemos ahí un, una proyección. Entonces, de hecho, la proyección de ahí va a estar bien interesante porque... Este, hace unos meses atrás que me tocó ir a dar un taller de, de fotografía a unos, a unos eh, productores de lechuvilla, que es, es esta, es esta, este licor, ¿no? Uh -huh. Que es como el Sotol. Sí, sí. Este. Eh, el Sotol es buenísimo además, ¿no? Sí, está muy, y esta está todavía más potente. Entonces, este, hay que darse una vuelta por allá. Sí, sí, recomendable. Cuando gusten, aquí, aquí los, los hospedamos y, y aquí les los vamos a echar unas, unas bebidas chidas. Eso está buenísimo. Este, entonces, hay una, hay una proyección pendiente por allá que esperamos que se, se concrete para final de año, pero es justamente, eh, se va a hacer con proyectores de 16 milímetros de, wow. que, que encontramos eh, arrumbados en una sacristía, ¿no? En una parroquia que pertenecieron a un sacerdote jesuita que fue en los años como 70, más o menos, a, a, pues estuvo ahí, ¿no? En esa localidad de Batopilas. Y encontramos latas con algunas películas. Wow. Este, al parecer son caricaturas y cosas así. Eh, de hecho aquí, bueno, está, tengo una por ahí. Eh, y bueno, eh, estamos en el intento de reparar uno de los proyectores, no le sé muy bien al asunto, entonces estoy ahí como buscando la manera de, de echarlo a andar. Hay seis, entonces al parecer uno wow. es el que, el que está todavía en, en, en posibilidades de funcionar. los otros ya están así bien cateados, ¿no? Pero este, queremos echarlo a andar y, y con eso hacer alguna proyección de esos materiales que ya están ahí en la en, en ¿no? Este, a, ver qué, a ver qué pasa con ese, ese proyecto, como de rescate, algo así. Eh, oh, Aparte oh, de eso, nada. Eh, oh, oye, nos, nos, has, nos platicabas que, que, que pues, tú estás en, en, en arqueología. ¿Qué te, ¿Qué te motivó a acercarte al, al cine? A, a, a, pues a promover finalmente el cine. Yo, bueno, este, yo inicialmente estudié la licenciatura de teatro. O sea, siempre desde, desde muy joven tengo... 37 años, no, no me veo muy bien por la luz, pero este, este, tengo casi 40 entonces eh, estudié primero teatro en, aquí en la, en la universidad y eh, la, la cosa es que, bueno siempre, mi interés por el cine es desde hace mucho tiempo, ¿no? Mi, digamos que mi, mi primer trabajo fue con eh, en, un, en un videoclub cuando todavía había VHS me tocó esa transición, ¿no? del VHS al, al DVD me tocó bajar los, los, las, las películas ¿no? del, en ese formato para subir las nuevas películas que estaban llegando y, y ahí vi mucho cine este, siempre me, me, me ha llamado la atención, me metí a estudiar la carrera de teatro porque pues de alguna manera sentí que era lo más cercano al cine este, después me di cuenta que no tenía nada que ver ¿no? pero, pero en un inicio esa fue como la, la intención como de encontrar por ahí algún algo, algo referente al cine, este, y, y, pero, pero en realidad eh, la, la arqueología es, es algo que, que, que es, es muy nuevo para mí y es a partir de, de, de ciertos como hallazgos que, que, que, que he hecho ¿no? Digamos, en, en esta cuestión de, de, de, de ir encontrando como materiales para trabajar, entre ellos estos proyectores, este pues algunas algunas cosas, ¿no? Justo, mira, aquí tengo un libro que... La, la arqueología del cine, ¡oh! Sí, entonces no, o andamos sea, ahí como intentando entenderle a, a esa cuestión de los medios, ¿no? De, de, mm. de, de los formatos, pero a partir de, de, de la arqueología, digamos. Ok. <coughs> um, y, y, y, y Bueno... Um, eh, al, al, la, la, la iniciativa que, que tienes que, que sigues eh, estás tú solo o, o, o hay más gente involucrada hay instituciones involucradas cómo es que, cómo es la dinámica de esta, de esta iniciativa este hay colaboradores yo digamos que yo soy como el, el, el, el, el primer impulso no de empezar con esta esta cuestión de, de, la, de las proyecciones de la exhibición este y ya después este, encuentro colaboradores para, para, para o sea, en el momento en el que necesito el espacio, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde voy a proyectar? Este, por ejemplo, tenemos en puerta unas proyecciones en, en la Escuela de Antropología de aquí del norte de México. Eh, para, el, para octubre. Eh, y así, ¿no? O sea, vamos, vamos buscando con quién vamos a a trabajar pero en general estoy yo y por ahí me ayuda algún amigo este pero digamos desde siempre así como, como que siempre está ahí soy, soy yo principalmente okay. ¿Y cuáles, cuáles serían como como tus um, como como las expectativas nos platicas que pues sí hubo pues esta esta pesadilla pandémica que cerró y alteró como todos los todos los planes que, que teníamos ¿cuáles son tus expectativas a futuro sobre esta, sobre esta iniciativa que tienen? pues teníamos, bueno, hablo en plural porque eh, sí se sí, iniciamos como tres personas no y luego ya se fueron dispersando, pero me quedó esta, esta cosa de hablar en plural este eh, en un inicio estábamos planeando que, que, o sea, tener un espacio para que ya no fuera itinerante del todo, ¿no? Más que en algunos momentos, pero tener como una especie de, de, de, de sala de cine con una cafetería y una cosa así, se, se fue complicando y pues ha mutado la idea por ahí, entonces la... la las expectativas ahorita es que pues no tengo expectativas más que seguir haciéndolo de la manera en la que lo estoy haciendo y espero que en algún momento haya la oportunidad de, de que esas mismas colaboraciones vayan como reforzándolo y, y construir en algún momento pues, un espacio ¿no? una especie de, sí, como de cafetería cine club o algo así este, ya que sí hay como una o sea, hay un vacío en ese sentido por acá ¿no? entiendo que este, en Ciudad de México, pues, hay, hay muchos espacios para exhibición, ¿no? En, en, por lo que he escuchado ahora en el podcast, pues, en otros lugares, como en Nayarit, ¿no? Hay como sedes. Este, y aquí, aquí no, hay un, hay un cine, que es extensión de la Cineteca, que prácticamente está ahí nomás, así, este, llenándose de polvo. Y está el cine, un cine que abrieron hace poco, que, se, que está en una presa, el, el Cine del Rejón, uh -huh. pero pues es institu institucional, ¿no? Y prácticamente es, es, de pronto sirve como para hacer conferencias y otras cosas que, que no tienen nada que ver con, con el cine. ¿no? Entonces, sí, un espacio único así como para, para, para discutir el cine, para hablar de cine, para ver cine, pues no existe y, y en ese sentido es donde queremos como... Hacer algo nosotros, ¿no? bueno, hacer algo yo ahí, digamos. Pero es difícil. Y, yeah. eh, y, y, y, y, y dirías que, que, que pues esta iniciativa es, es pionera en, en el Estado, ¿Hay, hay, más, ¿hay más iniciativas similares? Porque bueno, Chihuahua pues es, insisto, enorme, ¿no? ¿Hay, hay más, yeah. más iniciativas o, o dirías que, que serías como, como pionero en ese sentido? Eh, no, yo creo que sí ha habido otras iniciativas. Yo en realidad desconozco porque solo hay una, una persona que, que entiendo que en su momento quiso hacer un cineclub más o menos de, con esta, de, con esa estructura, digamos, que es Octavio Gasca, que también hace películas y publicidad y no sé qué, este, pero... Pero bueno, creo que él, él fue ahí olvidando así, de repente, hace alguna proyección por ahí. Todavía incluso el año pasado a finales creo que hizo algunas proyecciones. Este, en el mismo espacio que yo, o sea, compartíamos, incluso compartimos pantalla y a veces proyector y nos prestamos algunas cosas ahí, ¿no? Eh, pero... Pero aparte de él, este, no, creo que no, no, no, no recuerdo otra, otra, otra iniciativa similar, pero yo supongo que sí debe de, de, de en algún momento hubo, ¿no? Porque ha habido, pues, Chihuahua tuvo muchísimos cines, ¿no? En su momento, salas chiquitas, en barrios, aquí cerca de mi casa, hubo dos o tres cines, este, en los años 60, tengo entendido, por ahí, entonces, este en Ávalos también que es para el sur de la ciudad hubo, hubo cines pequeños entonces no propiamente cineclubs pero pero había una cantidad así tremenda de, de, de pequeñas salas ¿no? eh, eso sería como como como un, un proyecto interesante no la arqueología de las salas fílmicas en, en en Chihuahua y, y pues pues eso yo creo que demuestra mucho cómo ¿Cómo institucionalmente pues se, ha, se ha abandonado el cine, pues en, en el norte de nuestro país, ¿no? En el, en el norte, el noroeste, sobre todo, ¿no? Que pues si nos ponemos a ver realmente, pues Tijuana sería a lo mejor la única ciudad que que ha tenido como esta efervescencia. Eh, eh, eh, pues, pues bueno, ahora en, en la gira Ultracinema, platícanos un poco cómo va a estar la cuestión, cómo llegas a, a Ultracinema, y pues platícanos un poco cómo va a estar la, la dinámica de las funciones de esta, de esta gira. Sí. Este, bueno, voy a empezar por esto de cómo llevo a Ultracinema. Este, llevo casi desde que comenzó nada, es original. Me tocó escuchar como la, el primer el podcast uno, ¿no? Cuando recién lo sacaron. Este, y pues digamos que los he escuchado casi todos, ¿no? okay. Me volví fan inmediatamente, ¿no? Este, y, y ya bueno, este, la, la, eh, como decía, de, de, de llego. Tenía muchas ganas de, de proyectar este tipo de películas, ¿no? O sea, cuando las eh, empiezo a escucharlos a, a platicar sobre el cine experimental, ¿no? De alguna manera ya había tenido algún acercamiento a, a algunos de, de, de estos trabajos, ¿no? no de todos, o sea, conocía un poco el trabajo de Paula Weiss, conocía un poco el trabajo de, de Jimena Cuevas, ¿no? Este, de, no sé, se me escapan nombres, pero bueno, algunas cosas por ahí. Este, también de algunas, de algunas chavas extranjeras que me tocó ver en Guadalajara presentando algunos proyectos como de cine expandido o algo así. No sé, Hace algunos años, no recuerdo, por ahí tengo las, las, los programas de mano, esas son las que daban en esos festivales. Bueno. Entonces, tenía muchas ganas como de, de, de proyectar algo, algo así, pero no había encontrado como la oportunidad por esto mismo, ¿no? De, de que pues, se vuelve complicado de pronto este, proyectar una película que, que ya rompe, digamos, con los esquemas del cine hollywoodense, ¿no? O sea, y, y que todavía no es completamente experimental, ¿no? Hablando como un cine así de como Chantal Ackerman, no sé, ¿no? Que ya, ya es una propuesta interesante, pero... O sea, decía, bueno, ¿cómo, cómo meto el cine experimental, ¿no? este, y, y, y además, por lo regular, pues, muchas de estas son películas, este, bueno, las que, las que yo había tenido como acceso, películas pequeñas, ¿no? O sea, películas de, de duración corta. Entonces, estaba como, bueno, voy a hacer una selección de, de una serie de y de, de de así. Y en eso andaba cuando de repente, este, pues por vía del programa, descubro Mexican Erótica okay. y, y pues la, la veo y me enamora la película, ¿no? O sé sea, cada uno de los, de, los, de los trabajos que aparecen ahí me parece así bien, bien interesante. Y, y digo, quiero, quiero proyectar esto, ¿no? En algún momento. Entonces ahí la tenía así como pendiente, o sea, en algún momento pues, lo voy a. Decirles que si me la prestan para proyectarla por acá. Y, y así fue, o sea, ahora, este, hace, hace, no sé cuánto, un mes, una cosa así, este, se dio la oportunidad de que, de, de, de un espacio para, para proyectar, ya eh, la puerta cerrada, digamos, pero abierta al público, pero se va a cerrar, digamos, para evitar la entrada, de menores, que fue como una de las condiciones que nos pusieron en el lugar. Okay. Este, cuando enseñamos la película, bueno, cuando les mostré la película, que les gustó muchísimo, pero dijeron, este, más no, es que sí hay que restringir como el acceso a, a, a niños, ¿no? Porque es un lugar en el que van niños también, así. Aunque es un sótano, está muy padre el lugar. Wow. Este, entonces, eh, pues así, así así fue, fue como relativamente fácil. Eh, encontrar el lugar y entonces lo que se, se pretende es como eh, hacer una, una presentación de la película pero antes de la película va a haber un músico que se llama Yamaní que tiene un proyecto que se llama Cazando Osos, que es una música pues también digamos que, que interesante, muy exper experimental, juega ahí con, con una guitarra y con algunos este, samplers y, y y hace ahí como algunos sonidos extraños con unas maquinitas, ¿no? Entonces, este, lo, lo quise invitar para, para, como para que pusiera el ambiente, ¿no? Como que su música es muy, muy sexy. Entonces, dijimos, bueno, pues está, está muy chido que si, si él la ambienta antes de que comience la película, ¿no? Para que la gente vaya llegando, vaya, se vaya sentando, vaya pidiendo su, su comida, no sé. Mientras él está ahí lanzando unos sonidos eh, sensualones y, y, y luego este estábamos pensando que también quizás eh, nos, eh, estaría bueno tener ahí a, a una chica que hace como como esta cosa del shibari, que son estos nudos así, sí. este, porque la, la dueña del lugar, como que está muy metida en ese asunto del de, de, de Chivar y así, entonces este, todavía estamos viendo, no nos han confirmado todavía la, la presencia de esta de este como performance, pero bueno, está el músico y sería la proyección y luego pues ojalá se genere un, un debate ¿no? porque pues las películas pues tienen esa esa, esa como virtud ¿no? que, que producen o sea o sea, no solamente como, como reflexión, dan ganas de hacer cosas, dan ganas de ponerse a hacer sus propias películas, ¿no? Mm -hmm. o sea, son, son películas bien... como te, te ponen así bien... Están bien energéticas, ¿no? Bueno, yo es cuando las vi, las terminaba y era como, ¿ahora qué hago, no? Este, <risa> o sea, estaba esta cosa muy chida. Sí, <risa> siempre, siempre falta como... como, como... Para comentar, y eso lo, lo, hemos, lo hemos repetido mucho aquí, que el cine experimental pues tiene esa gran capacidad de no dejarte indiferente, ¿no? Que uh -huh. siempre, como que siempre, siempre, como que hace falta justamente comentar, justamente debatir al, al la, eh, pues lo que vimos, ¿no? Porque justamente pues el cine experimental sirve justamente para, para eso, ¿no? Como para, para generar a lo mejor una conciencia o abrir la mente, no sé, ya me estoy poniendo como muy, a lo mejor muy esotérico y a lo mejor este muy extraterrestre, ¿no? Entonces, este eh, pues bueno, vamos a, a, a, a ir cerrando, no sé si tengas algún algún comentario final, alguna alguna recomendación final, eh, o algún pensamiento final con respecto pues, a lo que hemos estado platicando, con respecto al cine experimental, no sé, qué nos quieras platicar. Este, pues, básicamente, que, que, o sea, estoy, estoy como muy contento por, por poder hacer esta, esta exhibición de, de, de, de Méxica erótica me parece que es, unos, que es, una, o sea, es, es una serie de películas una película de, de, pues que espero yo que sea bastante polémica el día que se proyecte eh, o sea espero que incomode no espero que sea una película que que, que despierte por ahí algunas algunos encontronazos no entre entre los espectadores no posturas distintas yo creo que eso eso hace falta no este en el, en el, pues en la cultura, al menos acá en el norte, creo que todavía estamos en, apenas ahí despertando ¿no? a ciertas cosas. Hay cosas muy padres también, obviamente, ¿no? pero, pero a nivel de, de, del cine y, y el cine experimental, que es algo muy, muy poco explorado por, por estas regiones, pues este, espero que, esa, que esta película sea, sea así, ¿no? sea, sea muy provocativa. Ya, ya en sí el tema, pues, es, es, es bien provocativo, ¿no? O sea, el, el, el erotismo, o la pornografía, o sea, no, no es como que un tema sencillo de abordar, ¿no? Es, tiene un montón de, de, de, de problemáticas. Yo mismo, o sea, viendo las películas, eh, me, todo el tiempo me están cuestionando mis, propias, mis propios prejuicios, digamos, ¿no? todos siempre están apelando a mis... A, a mis atavismos, digamos, culturales, ¿no? Siendo que soy, pues, más o menos relativamente joven. este Luego me he dado cuenta que generaciones más jóvenes este son como mucho más conservadoras en cuestiones de, de pornografía y así ahora, ¿no? Este, hay como más tabúes al respecto, eh, o así yo percibo, pues, a... A, la, a algunas personas más jóvenes de por acá, de Chihuahua, ¿no? Como, eh, o sea, está, está, eh, eh, lo que pasa es que siempre detona como el tema político también, ¿no? Eh, la cuestión de género, etcétera. Entonces, sí, sí, es como tema problemático, pero, pero sigue siendo, pues también algo como muy cotidiano, íntimo y doméstico, ¿no? Entonces, compartir películas de este tipo... Como que es inusual, siento, pues, no, no recuerdo una experiencia, más allá de que en alguna fiesta me tocó compartir hace ya muchos años, eh, así en una pantalla que, que teníamos en la fiesta, este, la película esta de garganta profunda, ¿no? Entonces yo la puse para ver qué pasaba, ¿no? Y, y sí se sacaban de onda porque estábamos en el cotorreando así en la fiesta y estaba así este, la película ahí, ¿no? Este, sin sonido, le quitamos el sonido porque teníamos música, ¿no? Entonces pero de todas maneras las imágenes se ve como, ah caray, si sí se, se sacan de onda dos, tres, dos, tres cuates y amigas, ¿no? Pero fue, fue divertido, porque eran reacciones, ¿no? Y yo espero más o menos ese mismo tipo de, de, de, de reacciones ahora en, en el 24 de, de octubre, que es que, que es sábado, y va a ser la proyección a las, a las 8 de la noche. Bueno, a esa hora empieza la música y ya termina con media hora de música y lo voy a empezamos con la proyección. No, muy bien, Roberto, pues muchas, muchas gracias por, por, pues por acercarte a nosotros y, y, y por este tiempo de, de poder charlar, la verdad es que sí es de pronto como muy, muy complicado eh, pues, pues llegar a, a los públicos y, y, y, y abrir digamos como brecha es, es como como lo complejo de pronto en todas estas iniciativas pues te, te deseamos mucho éxito y pues cuentas con nosotros para, para futuras colaboraciones que sea pues una, una colaboración pues eh, muy fructífera, sí la verdad yo creo que México va a ser algo así como impactante eh, para, para los públicos y sobre todo para los públicos que, que no están eh, como como dentro de, de lo más experimental y, y que yo creo que eso es importante no que que lo hemos repetido también mucho aquí que empezar a formar públicos de cine experimentales como como bien bien importante sobre todo para nuestra región de, de América Latina y obviamente en, en nuestro país que pues, en, que hemos hablado en este momento pues acerca acerca del de de, de, de lo abandonado culturalmente hablando de lo que ha estado el, el, el, el noroeste particularmente como, como la región del, del, del norte de nuestro país y, y qué bueno que existan estas iniciativas pues pues, este, pues para adelante ¿no? y pues gracias por, por acercarte por ser parte de la gira ultracinema y ya saben nuestros escuchas pues estén pendientes de la programación de la gira vamos a seguir pues hablando acerca de de, de de estos de estos eventos en, en preludio antes del, de nuestro nuestro festival que ya se acerca estamos a, a menos de un mes entonces pues estén pendientes pues gracias Roberto eh, muchas muchas gracias por por, por tu participación y pues gracias a quienes nos escuchan semana a semana y pues nos veremos la próxima emisión muchas muchas gracias y que estén muy muy bien Nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas Proyecto de Ultracinema Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post-Internet Art